Y hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal, el Doom Slayer 9000 En el video de hoy vamos a estar jugando al moto zombies de Call of Duty Black Ops Cold War No va a ser un tutorial como prometí en cierta ocasión, pero sí vamos a estar haciendo un gameplay Y muy bien, ya, te, ya estamos dentro del juego, vamos a elegir una skin chida, como del sol Vamos a elegir una, nuestra mp5 Bueno ya saben lo de siempre No olviden suscribirse a mi canal Denle like al video Y cuando me vuelvan famoso les juro que les traeré muy buen contenido Y de qué voy a regalar cosas Obviamente de oro, porque que llegamos que a la zona de aterrizaje cual, objetivo. Tienen sus órdenes, equipo de asalto. Investiguen el lugar, hay contengan la amenaza. Así que hay muchas cosas de las cuales yo no me acuerdo todavía. Por ejemplo, ¡Pérate! ¡Nere, Ni ni ni. Hay que ser fieles. A puro, a puro cuchillo. Más <risa> hace mucho tiempo que no juego con los. ¿Ser que, que esto era algún malvado proyecto peor. científico secreto nazi? Lo último que repito a guard. Y se repite. Fue un día antes de. Podemos subir rastrear a los brotes que encontramos hasta aquí. Oh. Mañana se encuentra un en una un entrada de que equipo. Que nunca fue, pero creo que esto es lo mejor que les puedo compensar. Y me controlan un poquito. Puede que, experim que experimentemos algunos problemas, fallas técnicas pero van al otro mundo. Espero mínimo puede llegar una buena ronda. Que, la que las cosas... Puede que se me haya olvidado jugar, pero, el pero los easter eggs no se olvidan. tampoco ¡Cuidado! Mi precisión está por los suelos. ¿Qué por los suelos. Qué buenos tiempos los de... Los de Warzone y Cold War. Antes de que apareciera Vanguard y... Que una paradoja temporal. De la que nunca nos vamos a poder escapar. Eres cerdo. Justo me acabo de acordar. Que después de deslizarte, sigues corriendo. Tomar que en no ella sprint táctico. Es lo único que no está muy largo de todo. No sprint táctico, pero fuera de eso, todo el. Uno tras el... Tanto, Todo el ah. largo. Buen No gastes oh, oh, oh, oh, oh. es mal. Doble puntuación. puntuación. Vamos a pensar. Blanco abatido. Vamos. Que no hay, yo, pero no, hay form, no, hay, no tengo forma de aprovecharlo, pero bueno. No tengo ninguna forma de aprovechar el doble punto puntuación. Más aparte, no me va a alcanzar el tiempo. No me va a alcanzar el tiempo. Juggernaut, Juggernaut, no, no, no me va a alcanzar el tiempo. No, me quería tirar abajo del Jugernog, Así para conseguir 200 monedas, pero bueno. Se quedó en el pasado probablemente vaya a editar este video porque tengo ganas se me hace muy divertido espero muy es... probablemente no suba este video porque quién sabe oye grabar un call of duty y... eh, tiene copyright la verdad no lo sé pero ¿Hay informes, no hay informes de que, que, el lugar de que lugares embrujados. Sí? Embrujado. Espero que no. No puede haber algo más embrujado. Que a él. juzgar por la transformación de las criaturas, los nazis lidiaban con poderes que no comprendían del todo. Cuchillito. Qué bueno que el grupo Omega decidió continuar donde ellos se quedaron. ¿Qué me parece, por favor. Hay que averiguar cómo solucionar esto. Que el cuchillo no mantiene Sea one shot oh, el cuchillo. Así no te puedes guanchotear a los hombres Muere <risa> Eh, siguiente paso... Uy, oh, que refrescante volver a jugar un juego después de tanto carisma terrario Digo, no es como que el juego sea un viejo, como un Black Ops, un eh. Modern Warfare el mismo Call of Duty Ghost. Que por cierto, uno de mis youtubers favoritos. Se llama Sargento743, creo. Lo voy a poner en la edición. Quiero mandarle saludos. Soy tu fan, compadre. De hecho, tú me inspiraste a volver a jugar Call of Duty. Oye. Pero bueno, no creo que el, el Sargento vaya a ver eso. Pero... Muere, muere. Es una baja. No sé por qué soy Si Literalmente es muy difícil que me maten. Ahorita es muy. es, es dificilísimo que me maten. Yo cuando vayan rondas avanzadas. A ver si consigo la rayban. ¡Trickshot! ¡No! No me salió. Este, si disparas desde la cadera, no. No, no, no fallas balas, pero. Te van a dar solo 90 puntos por eliminación. Así que no sé. Uy. ¡Oh! ¡Oh, no, no, no. Ahorita no, ahorita no, ahorita no, ahorita no, ¿Qué pasa? Pero eh, no si sé por qué lanzó ah, una granada. Ah, bueno, funcionó. Hostil eliminado. Probablemente este video se va a tardar unas dos horas en subir o incluso tres. Pero bueno, para no arriesgarse nada. Pues, por si no lo saben, he empezado a subir los videos en 2K. ¿Por qué? Porque tengo el privilegio y porque me gusta. En 4K nunca voy a subir ningún video. Ningún video lo voy a subir en 4K. ¿Qué diferencia tiene el 2K de 1080p? Eso también me preguntan. Tenemos algunos de los perros. Lo que es su que MP5 a en... dimensional ¿Ocurrió? ¿Ocurrió por el acelerador de corre parrículas. corre guayo es y por eso vino Omega. volvieron a encenderlo Vámonos. Let's go. no no Ay no, no, ahorita no. Ah. Para los que no entiendan qué pasó en este momento, lo que pasó fue que se me. fue la conexión de internet, se me cayó el juego, entonces tuve que volver a iniciar toda la partida. Y muy bien, gente, pues llegamos a. Después de que se me cortara el juego épicamente, estuve. gasté otros 5 minutos de mi vida en. regresar a donde. Est... Lo... a donde se quedó el... la primera partida. Vamos a abrir. esto. Por favor esta vez no. Ahí está. Ahora esta vez sí funcionó. Energía restaurada. Comenzando la reactivación del ciclutron. La advertencia se requiere. Se requiere un militar para, especializado en matar gente. Es decir, todos los zombies que ven ahí los mate yo. No son tantos, pero me equivoco. Mejoramos nuestra arma. Ahora tenemos una MP5 de nivel 2. ¿Te grabando? Sí. Vamos. Perdón no por mi desconfianza, pero... Uh -huh. En el camino voy a ir consiguiendo power-ups. Digo, rompiendo cristales. y rompiendo cristales por el camino. Hacia el pacapán. Ña, ña, ña, ña, ña, ña. Me va a tener un objetivo para este gameplay: conseguir la mata. La máquina de destrucción. No, la máquina de asolación total anisotrópica <ríe> La máquina cuántica destructora de, de ritmos. Ese va a ser nuestro objetivo, aunque ya lo vamos a acabar XD Pero bueno, este game no creo que vaya a ser muy largo este video, pero bueno. Mátalo un poquito largo, sí, porque necesito un megatón y... bueno. ¡Siguiente! Qué demonios uh. acaba de pasar? Parece que nuestro equipo de asalto se fue de viaje. Los sistemas indican ya que volvieron del otro lado. Uh. ¿No qué? No. Dos adicionales. Dos. Tres, creo. Ya fue suficiente de ti. Tres. What? Cuatro. Cinco. Aleluya, aleluya, aleluya Siguiente paso, eh, tenemos que conseguir 5.000 varos Ña, Ña, Ña, Ña Ña, Ña, Ña Ña, Ña, Ña Ña, Ña, Ña Ña, Antes sí editado más los videos, así que es que Me da un poquito de que Pero bueno Viendo el apoyo que les dando a mi canal, o sea, conseguimos 100 suscriptores en dos días. una locura. Y mi video más popular ya pasó de 5.000 a 50.000 vistas. Voy a tratar de ponerle más empeño a mis videos. ¿no? En agradecimiento. Quizá. A ver, no, no, no, no, no. Tuki, Tuki, ya nos vamos, Tuki no, vamos a abrir la cajita esta y a ver qué trae, vaya, legendario, no sé si lo estoy haciendo bien, pero bueno, perros, vamos a matarlos rapidísimo, eh, unas magnum, no, no, no, no, no, no me puedo morir ahorita, unas reboll, ¿sabes qué? ¿Sabes qué voy a hacer bien? voy a, En vez de mejorar mi, mi MP5, voy a mejorar las magnums para parecer un vaquero Vean nada más esto Están rotísimos ¿Se recargan esas cosas? Sí Lo interesante es que mientras estás usando una, puedes recargar la otra y bueno Te conviene más eso Entonces vamos a... No... Necesitamos unos cuantos zombies más para poder mejorar nuestros revólveres Magnum's Red de Redemption. Aunque con mira punto rojo no creo que sea muy Red Dead Redemption. Una nueva mira nada más esto. Están rotísimas, mira. Bueno, no tan rotas como. Uy, sí están muy rotos. Un megatón. Un megatón. Un megatón. Vale o nada Cúbrete. Me voy a disparar. ¡Eh, je, je, je, je! Están rotas Mira esto Miren esto Tengo las revólveres de Red Dead Redemption no, no, no, no, no. no se crean Solo estoy diciendo cosas sin sentido Porque quiero presumir mis revólveres No me puedo dejar morir Dos mejor que uno Si no Si no que es mejor que el? Mira, mira, nomás esto Están rotas Pero antes de... Tu ataque provocó que la entidad de. Tengo un estimulante, para no sí, me Estoy bien O sea, mira. Uf. Están rotas. Aunque me gusta más el diseño del MP5. Ahí pero... está. Bueno, yo creo que ya gusanos. es hora de ir diciendo adiós aquí. ¿verdad? Pero con mis revólveres vamos a ir a conseguir la mata. La máquina de abstracción total anisotrófica creo que se llamaba o mejor pronunciada mata a ¿Qué estoy haciendo creo que si sí, se me olvidó un poco del histerio. porque la mata es parte del esterf de este mapa Movimiento no de cadera. Qué logros tan exitosos, eh, no no logros no tan extraños. Vamos a comprar unas últimas mejoras notas de irnos despidiendo. Porque me quedan un buen de horas de visión. Y si sí, me deciden hablar bastante. Sí, pues. Vamos a correr rápido. Se me está lo Señal mata detectada. Listo, ahora a esperar zombies y que se los coma a la esta máquina horrible. Me corre cabo ronda porque. No te levantes. Puede que no haya tantos zombies. ¡Oh! oh me dieron una skin de la Magnum. Yo creo que las veo. 8 eh, no Estamos en ardos porque mientras recargas una puedes disparar la otra. Y si te puedes recargar las dos, pues ya vales Así que ya mata detectada. A partir de nuke, quiero pasar de ronda. Ahí está. Ahorita activamos la mapa. ¿Qué es esto? A ver, déjame buscarle la forma esto. Está todo grafiteado aquí. ¡Actívate! ¡Actívate! Me gustaría un señuelo, o un monobomba o lo que sea aquí. Espero que traiga zombies. Voy a tener que funcionar como señuelo. Este, ¿ya te comiste a suficientes zombies? ¡No! ¿Ya te comiste a zombies? ¡Te voy a morir! ¡Ah! ¿Ya te comiste suficientes zombies? Ahí está. De ¡No! Se va a comenzar en crearle esta cosa. No se sé si comió suficientes zombies. ¡Ay, no! estamos en un big problem. My people, entonces voy a tener que... ...correr con un loco. Intentando esquivar a los zombies. A ver cuándo se vuelve a enfriar esta cosa. No entiendo por... ¿Ya se puede? No. Mata. Enfríate. Enfríate. Ahí está. Dale. ¡Mételo! ¡Mételo! mi invito este zombie! Ahí está. Arma, Arma el máximo. al máximo. Dispare, dispare cuando quiera. Dispare cuando espérate. Ahí. Eh, no se llevó ningún zombie de por medio, pero... Vamos a sacar la neta. Y tenemos la mata... ¿Qué Final que querías, ah, ¿sí? sabe que voy a terminar el vídeo, pero bueno, gente, como ah, siempre, si les gustó el vídeo, denle like, de suscríbanse para más contenido como y este. Una onda de Ay. Ay, por favor, sargento 743 asalto saludos ¿no? si y, y el por riesgo. favor, si algún día pueden, sacamos un cola, porfa.